Hola, soy Juan de Dios, de Torrent, Valencia, eh, y os quería hacer una pregunta. ¿Se puede utilizar Prevan Plus durante todo el ciclo de cultivo de cítricos? Prevan Plus puede utilizarse en todo el ciclo del cultivo en cítricos, excepto durante el envero, es decir, el cambio de color. Desde que empieza ese envero hasta que el fruto está naranja, no se debe de emplear el producto. Antes y después de este periodo, es muy recomendable su uso. Tú decides Ascensa porque eres imparable.